El tesorero del Ayuntamiento del Distrito Municipal de La Peña resultó herido ayer al caerle un árbol encima en momento que participaba de una brigada de podas en la comunidad del Ramonal. Se trata de Domingo García quien fue ingresado a un centro de salud de esa localidad. García recibió herida en la cabeza que se la ocasionó un árbol en momento que realizaba trabajos de limpieza en ese distrito. INTN